¿Cómo están? Bienvenidos sean a un video más de esta su sección favorita que es narrando historias paranormales que ustedes me envían. Como siempre en cada video, que fue eso, eh, cuento tres historias en cada video. Si ustedes quieren que sea anónima, simplemente lo tienen que poner. Eh, bien evidente en el video, ya sea... Digo en el video, en su mail, ya sea eh, en el título o de las primeras líneas para que sea lo primero que atraiga mi atención y yo así ponerlo anónimo o poder decir su nombre, depende de cómo ustedes quieran. Uh, entonces, bueno, el día de hoy traigo historias muy fuertes, este la verdad. Entonces, pues... Para que tengan una mejor experiencia paranormal. Yo os recomiendo que estén así como yo estoy, más o menos. Si se fijan, no tengo luz. Nada más es la del aro de luz. Porque obviamente si no la pongo, pues no me ven. Y tráiganse algo de tomar, algo de comer. Me pueden poner de fondo en lo que hacen sus cosas, no sé. Uh, pero bueno, aquí van a estar apareciendo mis redes sociales. Recuerden que también sus historias pueden salir en mi TikTok. Pero ahí siempre las cuento anónimas. O sea, como para que no, no pase nada. ¿Ok? Entonces, este. Eh, algunas están muy fuertes, las cuento por allá, pero yo respeto eh, de que no se vean nombres o ya saben, ubicaciones, solo por el estilo, nada, nada, nada como que los pueda relacionar, ¿ok? Um, entonces, bueno, aquí están mis redes sociales y recuerden suscribirse antes de empezar porque... Es muy importante para que les llegue la notificación cada que yo suba videos, si no, pues YouTube nunca te va a notificar. Y como saben, yo subo cuatro videos a la semana, efectivamente este es el cuarto, ayer subí otro, y el martes otro y el jueves otro. Así que si no los han visto, yo les recomiendo que se pasen por el canal para que puedan ver pues todos los videos que subo a la semana. Pero, vámonos con la primera historia porque de verdad la estaba este, leyendo el otro día y sí me puso como que los pelos de punta, así que... Adelante con ese video, por aquí ando un bicho, por si vean algo negro que pasa por ahí. Adelante. Ok, esta historia va a ser eh, anónima, ¿ok? Esta historia ocurrió a los inicios de la pandemia, es decir, que será? ¿Unos tres años? Sí, yo creo, unos tres años aproximadamente. Eh, para entrar un poco en contexto, es una chica que nos manda la historia, entonces nos cuenta que ella... Eh, o sea, en su familia, era su papá, su mamá, dos hermanos mayores y ella, ¿ok? Entonces, um, tiene una hermana, o sea, sus hermanos son mayores, pero una de ellas es una hermana y un hermano. Entonces, su hermana y ella, pues digamos que tienen como una especie de sensibilidad como para ver este tipo de cosas, ya saben, de que las sombras, siluetas y demás. La chica de la historia dice que realmente ella solo... Ve siluetas y sombras, pero su hermana es la que sí puede ver así tal cual los rasgos de las caras, de, de los, pues sí, de lo que se presenta ahí en su casa. O sea, sí les alcanza a ver, a ver bien las caras, sí les alcanza a distinguir rasgos y demás. Eh, pero esto no es una situación nada más de ellas dos, realmente es que durante toda su vida siempre han experimentado este tipo de cosas, o sea, han escuchado pasos, voces, ver sombras y pues ya saben, ¿no? Como este tipo de actividad. Eh, que es lo como lo común si viven en. Pues. En medio como que de esta situación paranormal, ¿no? Entonces, esto era. Pues, les digo, algo muy normal para ellos. Aprendieron a vivir con ello. sin ya tomarle demasiada importancia. Simplemente ya estaban súper, súper acostumbrados. Um, pero, como les digo, su hermana, la que tenía como más sensibilidad, era la que. Pues de alguna manera estaba más afectada porque hubo un momento donde la hermana amanecía con moretones o con heridas, o sea, no nada más moretones, sino heridas, pero más que nada en la cara, lo cual se me hace raro. Entonces les digo, amanecía con esto, pero ella ya era tan normal O sea, ya se ven que esta situación les ocurría siempre Que ya era así como de que, ah, ya hasta lo tomaban a veces de burla de, Bueno, no de burla pues, pero como que hacían bromas entre ellas Dependiendo de los moretones o las heridas que tuvieran um, Pues sí, cuando despertaba la hermana, ¿no? Ok, entonces ya, ya entramos en contexto Ahora, les digo, hace ya tiempo eh, Tenían una tía, hermana de su mamá que estaba muy enferma, tenía cáncer, entonces estaba muy enferma. Realmente es que ya no encontraban como, pues sí, alguna manera de tratarla, que fuera, este pues sí, exitosa el tratamiento, es decir, que ya no, ya no encontraban solución. Pero el otro hermano de su mamá, es decir, el otro tío de la chica de la historia, eh, decía, este ¿saben qué? Vamos a curarla no importa cómo. No importa dónde, pero nosotros la vamos a curar, no la vamos a dejar así enferma, no vamos a dejar que, que muera y demás. Entonces recurrieron a todo, incluso llegaron a, a una curandera donde les aseguraba que ella podía curarla con sus energías, ¿no? Bueno. Entonces eh, llegaron con ella y sí le dijeron, a ver, mira, así está la cosa, eh, mi hermana tiene cáncer y pues está ya muy, muy enferma y pues la verdad es que ya estamos desesperados. Entonces les dijo, ah, sí, no se preocupen, yo la puedo curar súper bien. Entonces llevaron a la tía enferma y a la curandera a casa de la chica de la historia, ¿ok? De la, de la familia de la chica de la historia. Y estuvieron en un cuarto que ahí lo utilizan como estudio. Entonces sí había muebles y ahí podía estar. Entonces ahí fue donde le hicieron. Pero aquí utiliza unas palabras eh, que yo nunca había escuchado. En este tipo. Eh, pues sí, de, de. Vamos a ponerlo. Tratamientos, pues, o, o de. ya saben, ¿no? De limpias o no sé por qué dice. que le iban a hacer una cirugía. O sea, que esta mujer le iba a hacer una cirugía para extraerle. El mal, que en este caso pues era el cáncer, ¿no? Entonces, sí la iba a operar. Entonces le dijeron de que, ok, tenemos que tener un cuarto y todo porque ahí yo voy a hacer mi operación. Yo voy a hacer tu cirugía para que tú te cures. Entonces la tenían ahí. Dice que nadie tocó a la tía. O sea, no fue una cirugía obviamente como tal de hospital, pero que la tía sentía... Así como si le abrieran la piel y demás, o sea, sí sentía como una operación, pero realmente es que nadie la estaba tocando, o sea, no hubo sangre, no hubo nada porque no era una operación. Pero desafortunadamente no sirvió y su tía murió al poco tiempo, pero a partir de este momento es que todo empieza a empeorar ahí en su casa, sobre todo en ese cuarto donde le realizaron esta cirugía, eh, bueno, la operación pues a su tía y demás. Bueno, entonces, les digo, esto fue hace un tiempo, pero entonces, hace tres años, que es cuando empieza la pandemia, eh, todos en su familia se enferman, todos eh, contraen eh, COVID, entonces, quien estaba más grave era su mamá y ella, la chica que nos envía la historia. Su mamá se pone un poco eh, más grave, por lo cual la trasladan a un hospital fuera de donde ellos vivían, porque ya ven que los, los hospitales estaban saturados en ese momento, entonces la tuvieron que llevar a otro municipio para ahí internarla. Ella, la chica de la historia, no podía ir a verla, evidentemente, porque ella también estaba muy grave, pero ella no tanto como al punto de hospital, pero su mamá sí. Entonces sus hermanos y su papá iban diario a verla a este hospital, a su mamá, y ella se quedaba en su casa. Ahora, eh, como les digo, como estaba grave, la manera de distribución de su casa es que el cuar eh, su cuarto, la de los, sus hermanos y demás, estaba en la parte de arriba, pero en la parte de abajo estaba en la sala, comedor, ya saben, el cuarto de sus papás y el estudio este donde fue la operación de la tía. Entonces, para que ella no se esforzara tanto en subir y bajar y demás, le dijeron, ¿sabes qué? Eh, mejor utiliza el estudio. Ahorita, como tu cuarto, para que no subes no subas y bajes verdad todos los días, porque pues, eso te va a afectar y demás, entonces eso estuvo haciendo. Hubo una ocasión, les digo, en este cuarto se sentía la energía súper pesada, eh, pero ella pues, se sentía más mal, entonces decidió quedarse ahí. En una ocasión, una noche, hubo una emergencia con su mamá, por lo cual sus dos hermanos y su papá se van al hospital y ella se queda sola. En la casa, totalmente sola, cosa que no había pasado eh, pues desde hace mucho tiempo Entonces se queda ella sola ahí y se duerme Dice que eran como las 2 de la mañana aproximadamente Cuando siente como alguien, como con todas sus fuerzas y todo su peso Se le deja caer encima a ella Y siente como, como que la agarran así de los brazos muy fuerte Y ella no podía moverse, no podía abrir los ojos O sea, estaba así como paralizada del miedo eh, dice que así como que... ¿Cómo les puedo decir? Como si algo le hubiera recorrido la, la columna, así. Dice que le dio mucho miedo porque aparte sintió que aquí en el oído le dijeron, o sea, le susurraron, te voy a hacer mucho daño. Entonces, cuando yo escucha eso... Como que pudo reaccionarse para prender la luz. Y ya no pudo volver a dormir. Evidentemente no había nada en, en la habitación. Eso lo había sentido muy fuerte. Aparte no era este parálisis del sueño. Porque ella estaba dormida. Se despertó del golpe que sintió de que alguien le cayó encima. Entonces les digo. No pudo volver a dormir hasta que regresaron su papá y sus hermanos. Y desafortunadamente unos días después su mamá empeoró y falleció. Entonces... Cuando su mamá fallece dice que no pudo evitar pensar en que esa cosa le dijo te voy a hacer mucho daño, pero pues el daño no nada más puede ser físico, ¿saben? Entonces, no sé, eh, creen ellos que tiene, o sea, que se abrió algún tipo de portal o llegaron más energías ahí a su casa a raíz de esta cosa que pasó con su tía y no necesariamente a lo mejor como que esta entidad que le habló haya hecho eso con su mamá, pero sí se dañó la chica de la historia, saben obviamente con la muerte de su mamá y todo. Además, a raíz de esa vez, dice que le quedó una marca en el brazo como unos dedos, ella pensó primero como que se había pegado y demás, pero esa marca de dedos ya tiene tres años y no se le quita, hasta el día de hoy la tiene todavía. Este evidentemente fue uno de eh, los sucesos más aterradores que ha vivido, que no puede superar y aparte pues cómo pasó todo, ¿no? La verdad es que sí está bastante fuerte. Bueno, vámonos con la segunda historia. En esta no encuentro bien el nombre porque tiene un, tiene dos nombres. En el mail Y el nombre es otro que dice Mizuki Así que, bueno, vamos a decir Mizuki Pero bueno, esta historia ocurrió Déjenme les digo exactamente dónde Por si ustedes son de ahí Que me digan o confirmen sobre Lo que les voy a contar el día de hoy Es en Oaxaca En Pinotepa Nacional Municipio de Santiago Jicaltepec Obviamente aquí en México Entonces, esto le ocurre a la madre de Mizuki Que es quien nos envió la historia Y esto ocurrió Obviamente le ocurre a su madre hace años, o sea, si Mizuki hubiera estado presente... Bueno, bueno, no estaba presente y si hubiera estado pues no se hubiera acordado porque dice que en ese entonces tenía como dos años, entonces pues no. El caso es que fueron a visitar a sus abuelos a el lugar donde les dije. Eh, el caso es que estaban ahí eh, su madre y Mizuki porque eh, fueron a ver a sus abuelos y demás. Entonces estaban quedando en la casa obviamente que pertenecía a sus abuelos. Eh, como les dije, esto ya pasó hace pues muchos años. Um, dice que todo bien durante el día, bien, este, pues normal, o sea, realmente es que todo normal. Ahora, en la casa de sus abuelos no había así como un baño como tal, sino que tenían que ir así, eh, dice que entre las hierbas. Entonces que su mamá y su abuela fueron a una parte así como alejada de la casa, mientras mis pues equipos estaba durmiendo en, en la casa. Entonces, su mamá dice que el lugar al que habían ido era una pequeña lomita donde al fondo, hacia abajo, quedaba un corral, que era el corral del abuelo de su mamá, o sea, bisabuelo de quien nos envía la historia. Y que eh, en ese lugar quedaba a un lado de un pequeño camino que habían hecho los pobladores, pero que a esa hora ya no había nadie, porque pues ya, ya estaba oscureciendo, ya era de noche y tal cual. Entonces, obviamente, su mamá y su abuela eh, hacen sus necesidades, todo muy bien. Entonces, ya que su mamá ya había terminado y todo, se estaba como que vistiendo eh, de nuevo. Cuando, así como atrás de ella, empieza a sentir, ¿cómo les digo? Como, como si alguien estuviera ahí viéndolas y aparte sentía calor, o sea, que había, o sea, como que venía calor de allá atrás. Entonces se acaba de vestir y voltea hacia donde siente, les digo, primero la presencia y luego el calor. Y cuando voltea, ve que en medio del corral este que les digo, que cabe aclarar que no tenía animales, o sea, simplemente era un corral como antiguo, estaba encendido un fuego. Había una llama ahí, así como, como si hubieran hecho una fogata, así tal cual. Porque el fuego... Crecía, mas no, no se esparcía. ¿Saben? Cuando el fuego pues, se esparce rapidísimo y luego, luego empieza a quemar todo. Pero esta vez simplemente era como que la llamita aquí y ahí se quedaba. O sea, se hacía así para arriba. O sea, se. se ¿Cómo le puedes decir? Se avivaba, no sé. Se hacía más grande o más chiquita, pero solamente se quedaba en un lugar. No estaba quemando las cosas. No, no. Pues no. O sea, no, no se corría el fuego. Simplemente estaba como ahí, concentrado en un punto. Entonces se queda su mamá así como de que, ah Karen. y voltea con su abuela y le dice, o sea, ¿estás viendo esto? Entonces ya su abuela voltea y le dice, es que, ahí les va, o sea, le dice, es el diablo que te está ofreciendo dinero, porque obviamente quien sintió todo fue su mamá, su abuela no había sentido el calor ni había sentido como que él no estaba viendo la presencia ni nada, porque, ahí les va, hay una, como una creencia en este lugar donde dice, cuando se enciende una llama en un lugar donde aparentemente nadie la encendió, es porque hay dinero enterrado que según se cuenta perteneció a antiguos pobladores que durante las guerras que hubo, escondían sus pertenencias valiosas bajo tierra para que no se las quitaran. Sin embargo, en vista de todas las matanzas que hubo, ese dinero se quedó sin dueño y el diablo se adueñó de ellas, por lo que está en busca de quien reciba ese dinero. Sin embargo, el precio a pagar es el alma de tu ser más querido o siete misas en honor al diablo. Pero esas misas deben de ser hechas con el dinero de la persona, no puede ser con el dinero que se le está otorgando. O sea, es decir, ¿no van a sacar el dinero y con eso van a pagar las misas? No. Ah, según dicen, un señor del pueblo le pasó eso y acabó muriendo al no pagar la cuota para quedarse con aquellas riquezas que desenterró eh, del suelo. Entonces su mamá y su abuela se quedan viendo así un momento, un momento pues largo, lo que era el fuego, que les digo que se hacía grande y se hacía chiquito, pero no se esparcía, o sea, eso era lo raro, ¿no? Que no se esparcía no nada. Y entonces su abuela le dijo, eh, dependiendo cómo sea la flama, es cuánto dinero hay, obviamente si es muy alta la flama, así como que muy fuerte es porque hay mucho dinero Y si está chiquita es porque no hay mucha riqueza ahí enterrada en ese lugar Intentaron darle una explicación lógica a todo el asunto Una cosa es como que la creencia, pero otra cosa es de que, ok, o sea, a ver, en realidad qué es lo que está pasando Pero no le podían dar ninguna explicación O sea, simplemente no hubo cómo se prendiera de repente... No hay explicación de por qué el fuego no se corría para todos lados, no había explicación de por qué el fuego no estaba quemando el, eh, esta cosa, entonces, pues no. Entonces tenían perros, ahí en casa de su abuela tenían perros y la habían acompañados. o sea, si ellas salen, pues los perros la siguen, ¿no? Eh, entonces los perros comenzaron a ladrar y a muy desesperados Así como cuando ven algo que nosotros pues no estamos viendo Además de los aullidos y de los ladridos de los perros que estaban todos viendo hacia el mismo lugar Se escuchaba como un trote, o sea como si viniera un caballo corriendo Ellos no tenían caballos, tenían un burro, nada más Pero el burro siempre lo amarraban y ellos pensaron bueno, puede ser que no amarraron bien al burro Y que por eso anda caminando por aquí Pero nunca vieron al burro O sea, no es, no es como que llegó a ellos uh, Los perros empezaron a ladrar Ya que escuchaban como este trote como de caballo Que venía hacia donde estaban ellas Los perros se fueron como a perseguir Y ya no se escuchó los trotes O sea, si fuera el animal pues hubiera seguido corriendo, ¿no? Y sin embargo se dejó de escuchar Pero nada más escucharon los aullidos y los ladridos de los perros Entonces las dos regresan a la casa O sea... No sé, no, no me puso, sí, apagaron el fuego, sí, se apagó el fuego, no no puso nada de eso, pero que regresaron a la casa y que un poco eh, más calmadas empezaron a contar esto, lo, lo, la creencia que tienen en el pueblo y demás, y que su mamá la verdad sí estaba asustada porque, o sea, en caso de que esto fuera cierto, dice, no lo aceptaría porque imagínense que le pase algo, pues, al bebé, ¿no? O sea, no, no es lo que más quiero, entonces no, no lo voy a arriesgar por... Pues algo de riqueza. A la mañana siguiente su mamá hace las maletas y se regresan a su casa, a la capital que era donde vivían. Y otros hijos de su abuela sí fueron al lugar a, a escarbar, a ver si encontraron algo. No encontraron nada porque se supone que a quien se le aparece es para quien era el dinero. O sea, no es como de que ah, ahí hay dinero y cualquiera puede ir a sacarlo, no. Este, nada más era para la persona a quien se eligió darle el dinero Entonces como ella no lo aceptó, pues como que, pues ya, se perdió Entonces díganme en los comentarios si ustedes han escuchado algo parecido a esto Que les platiqué el día de hoy Y bueno, vámonos con la tercera historia Porque no sé si ustedes ya se dieron cuenta Pero obviamente conforme iba grabando este video Se me va haciendo más y más de noche Miren ahí este figaro <risa> Bueno, no, estamos figaro y yo de nuevo Este... Esta es la tercera historia y también va a ser anónima. Es una chica que nos envía la historia, pero la historia se centra en lo que le pasaba a su hermano. Entonces, eh, esto pasó cuando... O sea, su hermano ahorita tiene 18 y esto pasó cuando tenía de entre 3 o 4 años. Ella es más chica que su hermano, entonces su hermano era más grande, obviamente. Ay, Bueno, ya, ya me entendía. El caso es que dice que vivían en una casa pequeña, en esa casa tenían tres recámaras y que su hermano y ella dormían en la misma habitación y, pues, bueno, su mamá en otra, ¿no?, con su papá. Entonces, eh, recuerda mucho que su hermano lloraba y gritaba por eh, las noches porque decía, fíjense nada más, que veía a un burro, o sea, un burro, y aparte del burro, una mujer, y que lo veían mientras él dormía. Entonces él sentía como la mirada se despertaba, abría los ojos y veía que el burro y la mujer lo estaban viendo. Y por eso se asustaba, y por eso lloraba, y por eso gritaba. Entonces al llorar y gritar, despertaba a la hermana, que es quien no se me envía la historia, pero pues ella no veía nada. O sea, así como que voltaba así de que a ver que dice que el burro, que no sé qué, pero no veía nada. Entonces, una de tantas noches que su hermano no dormía por, por esto que decía que el burro y que una señora, eh, su mamá le preguntó, oye, a ver, dime, descríbeme, ¿qué es lo que ves? Entonces, les voy a leer cómo lo describía, porque si se ponen a pensarlo, o sea, si uno como adulto se escucha horrible, imagínense para un niño de cuatro años cómo lo veía. El caso es que decía que... Describió así tal cual a una mujer muerta, porque decía que no le veía la cara, simplemente como, pues sí, la silueta y que sabía que era una mujer, ¿no? Y que el burro decía que se le salía un ojo y que los dos tenían la mirada muy fija en él, pero que solo lo veían y no le, no hacían nada, o sea, no hablaban ni nada, pero que lo veían y lo veían. Entonces, esa misma noche, su mamá decide quedarse a dormir con su hermano en su cuarto. Y eh, la chica se va con su papá al otro cuarto. Por si sí, empezaba a llorar o gritar, se asustaba, pues que su mamá estuviera ahí cerca como para tranquilizarlo. Entonces no pasó muchísimo tiempo cuando ya están dormidos, cuando el hermano se despierta y vuelve a hacer esto, a gritar y a llorar y decir que ahí estaba la mujer y que ahí estaba el burro. Entonces su mamá se despierta y lo trata de tranquilizar y le dice a ver dónde, dónde es que lo ves. Y señalaba hacia una esquina. Y pues su mamá a y pues obviamente no veía nada y le decía, no, no te preocupes, mira, te los estás imaginando, este no son reales, este a lo mejor fue una pesadilla. Y que su hermano le decía, no hables, no hables, porque te están escuchando y están enojados, o sea, qué horror. Pasa un rato, su mamá calma a su hermano, su mamá también se calma, y deciden mejor todos dormir en el mismo cuarto. O sea, los cuatro estaban dormidos en el mismo cuarto Entonces le platica a su abuela De la chica de la historia Su mamá le platica a su abuela Y su abuela le dice ¿Sabes qué? Eh, mejor hay que hacer como que en la casa O sea, una limpia Vamos a rezar y demás Y vamos a ver si con eso eh, Pues su hermano eh, se tranquiliza un poco Con esto del burro y todo eso Porque sinceramente Pues sí está feo Entonces después de esta limpia eh, Dice que su hermano ya no volvió a mencionar nada ni del burro, ni de la señora, ni de nada Bueno, total, años después Dice que se mudaron dos veces En una casa no pasaba absolutamente nada Y en la segunda casa, bueno, yo ya estaban mucho más grandes Y otro de sus hermanos Porque son cuatro hermanos Un día se le ocurrió llevar un espejo a su cuarto Un espejo grande, así como este eh, y, y su mamá le dijo, ¿dónde llevas ese espejo? Y el hermano le dijo, ah, pues lo quiero poner enfrente de mi cama A ver qué pasa Porque no sé si ustedes han escuchado eso de que Tener un espejo frente a tu cama cuando tú estás durmiendo Es como un portal eh, Porque pues alguien te puede estar viendo durmiendo Mientras tú pues estás durmiendo, obviamente no te das cuenta O sea, como que algo pasa si pones un espejo enfrente Yo siempre he dormido con un espejo enfrente de mí Y no, bueno, siempre me han pasado cosas Pero nunca se las he... Eh, eh, como puesto a que, ah, es porque tengo el espejo enfrente Puede que sí, quién sabe Pero bueno, entonces eso hizo su hermano Su mamá como que le dijo, no, no, pero su hermano se acabó llevando el espejo Y pues ya, como que el asunto del espejo Así como que fue de que, me, bueno, total, ya que se lleve el espejo El hermano se durmió con el espejo enfrente Y su mamá estaba ya dormida en otro cuarto Entonces, en la madrugada Dice que su mamá estaba como que, ya saben, así de lado Cuando siente que aquí en el oído alguien le respiraba o le roncaba o sea, era una respiración muy fuerte aquí pero como ella estaba de lado, sentía atrás o sea, como si alguien estuviera acostado atrás de ella y pues sentía este, esta respiración y lo escuchaba también aquí, les digo o sea, le susurraba o le roncaba, no sé pero entonces al poner atención se dio cuenta de que realmente estos ronquidos o esa respiración era porque le estaban hablando aquí cerquita entonces escuchaba así como... ya saben y no alcanzaba a escuchar qué era y su mamá decía, no, pues me daba un terror voltear, imagínense O sea, estaba viendo hacia otro lado Donde estaba escuchando era atrás Entonces una vez es como que me voltea Y lo que ve ahora es un perro como un perro, pues, o sea, no un perro así, pero como un perro, una silueta, un perro muy grande. Y su abuela tiene un pastor alemán, pero no era ese perro, era una cosa mucho más grande. Y les digo, le estaba diciendo algo que ella no entendía. O sea, no sabe si de plano no entendía o le estaba hablando en otro idioma que, pues, no entendía. Pero simplemente sí estaba hablando, pero, pues, no entendió qué le quiso decir. Entonces, al día siguiente, no sé cómo logró dormir de nuevo después de esto. Pero bueno, al día siguiente eh, vuelven a hacer esta limpia que habían hecho... La vez de, de la ocasión del, del hermano con el burro, la señora y demás. Y eh, otra vez como que quedó todo en calma. Esta ha sido una de las cosas más fuertes. Lo de, lo de su mamá que sentía y veía al perro ahí al lado. Pero pues, ¿ustedes qué opinan? A mí la verdad es que me hubiera dado terror eso del burro. Pero bueno, díganmelo en los comentarios ustedes qué opinan. Y bueno, fantasmitas, estas han sido las tres historias del día de hoy. Estuvieron potentes todas, sinceramente. Espero que les haya gustado. Nos vemos al siguiente video, recuerden checar videos anteriores, los quiero muchísimo y nos vemos al siguiente. Siempre digo dos frases iguales eh, al final de los videos. Pero bueno, les mando muchos besos. Bye.